Continuamos con esta cobertura especial en esta ocasión desde Moca, en el centro educativo Pastor Hernández, de esta ciudad de Moca, donde funcionan ocho colegios electorales. Como ustedes pueden notar, miren, miren cómo está esta situación. Aquí muchísimas personas han llegado para ejercer el voto, para elegir las personas o las autoridades presidenciales y congresuales. Vemos algunas personas en este momento que están haciendo la fila ya para ejercer el gobierno claro. dominicano. Vamos a hablar con algunos de ellos. Caballero. Caballero. Eh, ¿Cómo se ve esto aquí en este centro? En primer lugar, los verdaderistas están haciendo... ¿Por qué? Para que la gente no vaya a votar. Eso, eso está vacío. Ahí nomás mala 97 tiene gente. Y después esas otras son, ¿Y ese grupo de gente se, se está respetando el protocolo de, de, de, de salud pública aquí bueno, de el distanciamiento. Hay... Eso sí. Muy bien. ¿Y ¿cómo es su bien? nombre? Antonio Cáceres. Vamos a seguir, vamos a hablar acá con una dama. ¿Dama, cómo usted ve el proceso aquí en el este centro? Bueno, yo tengo ya rato aquí, tengo como 20 minutos. El proceso de entrar allá yo lo veo lento y las personas se están aglomerando demasiado, lo que impide que puedan realizar el trabajo eficientemente. De vez en cuando se, ponen, se taponan, en la puerta, no lo dejan pasar por lo mismo, para que evitar desorden. Pero la gente, lamentablemente, hay poca educación y no no obedece a lo que es el distanciamiento social. Okay, gracias. Muchísimas gracias. Ya escucharon las quejas de algunas personas, de los votantes, donde si usted puede notar, eh, yo, eh, yo, eh, yo, aquí, sí. las personas están muy, muy juntas, no están respetando lo que es el protocolo de salud pública y de la Junta Central Electoral, donde se está llamando a que haya un distanciamiento eh, humano para que así evitar ser contagiado o contagiar a otra persona con lo que es la pandemia del coronavirus. Es todo lo que tengo desde Boca para San Francisco de Macorís, la región y todo el país a través de esta programación que llevamos por Telenor.